Se puede hablar muchísimo sobre Aliens. Por ejemplo, el tema principal es la maternidad. Sus tripulantes se despiertan en la habitación como si de una sala de un quirófano se tratase. El monstruo sale del interior de uno de sus tripulantes. Persona que ha sido anteriormente violada por una extraña criatura conocida como el Facehugger. El nombre del sistema operativo de la nave es Madre. Y hablando de la nave, la Nostromo tiene un diseño retrofuturista cosa que le viene como anillo al dedo a la bestia de esta película, el Xenomorfo, con su diseño biomecánico, puede camuflarse con la nave. Aparte, ese mismo diseño alude al sexo en su forma de matar. Todo lo mencionado aporta para crear una atmósfera como pocas. Y esta es una película de terror, y sabe que el miedo más básico es el miedo a lo desconocido. Y está muy bien utilizado en una de sus escenas más icónicas. E inmersivas. Voy a ir analizando la escena paso a paso. Si todavía no has visto la película, por favor, hazlo. Si pongo la escena de golpe entera, posiblemente venga la Fox a retirarme el vídeo. Así que es muchísimo mejor que vayáis a ver la película completa, si no la habéis visto, y luego vengáis. Porque a partir de aquí os vais a comer muchísimos spoilers. Para los que lo hayáis visto hace muchísimo tiempo y no os apetezca realmente verla ahora mismo, eh, os pongo un poco de contexto. Tras la última cena deciden ir a buscar por grupos al pequeño alien. Pero Brett lo dejó escapar, porque en verdad era Jones, el gato. Por eso mismo le dicen que vaya a buscarlo. Solo estaba a unos cuantos metros del grupo, nada más lo debería de pasarle. De camino donde está Jones, se encuentra con la piel de algo. Parece que la cosa que mató a su compañero ha mudado de piel, como las serpientes. Al entrar en las alas se escuchan unas cadenas y el sonido de la lluvia. Bueno, puede que más que la lluvia, una fuga de agua o lo que sea, porque... Estamos en el espacio. Al entrar en la sala tenemos varios elementos. Luz y sonido. El azul es un color frío, puede representar calma o soledad. Esta cinta lo usa muy frecuentemente. Bien usado, este color puede llegarnos a agobiar o alegrar. Pero estamos hablando de Alien, así que es evidente sus intenciones. Esta es una película claustrofóbica, así que... Si utiliza el color azul es precisamente para incomodarnos más. Habitualmente se asocia a esta película el color verde. Sus pósters así lo muestran y la miniatura de este vídeo lo confirma. El verde es un color tóxico claustrofóbico. A pesar de ser una película azul, el marketing es verde. En esta escena, el azul es prácticamente la calma antes de la tormenta. ¿Por qué lluvia y cadenas flotando? No, no tiene ningún sentido. Las cadenas se pueden explicar, como que tienen una función para la nave, quizá colgar cosas, quizá es alguna parte de algún mecanismo, quién sabe. La lluvia puede ser que sea para refrigerar la sala o las máquinas que hay dentro de ella. Si miramos el guión, esta escena concretamente no hay ninguna descripción de la sala, simplemente explica lo que sucede. Parece que Ridley Scott lo que quería en esta escena es crear un ambiente sonoro ideal. Porque si escuchamos esta escena simplemente con los ojos cerrados, sin nada de imagen, nos puede llegar a aterrar. Crea el sonido del silencio. Haciendo que la escena sea más tensa. Una vez dentro apenas vemos su cara. Llama a Jones varias veces, pero su única respuesta es el silencio. Luego se para a disfrutar un poquito de la lluvia. Él no lo ha visto, pero acabábamos de ver algo muy grande por encima de él. Definitivamente, la bestia ya está lista para cazar. Brett por fin ha encontrado al gato. Por su iluminación, su cara ya no se distingue de lo que sería una calavera. Y normalmente las calaveras están ligadas con la muerte. Una cola asoma detrás de él. Jones gruñe. Por la mente de Brett no se le ocurre que pueda tener algo detrás. Solo intenta calmar al gato. Fijaos en el sonido. El sonido de los instrumentos es sutil. Se nota, pero no molesta. No necesitamos ver nada para alterarnos. Incluso cuando el propio xenomorfo ataca, no hace ningún sonido exageradamente fuerte. No grita, te susurra. De hecho, los únicos gritos son los de su presa. Es como una víbora, silenciosa en su acercamiento y veloz en su ataque. Todo lo que vemos del monstruo son primeros planos. Es enorme. Y en un chasquido... No está. A sus compañeros no les da ni tiempo de ver la cola. De repente, llueve sangre. Además de crear un ambiente tenso, hay otra cosa con la que juega esta escena. Lo que ves y lo que no ves. La primera vez que se ve al alienígena en su forma adulta, puede llegar a pasar desapercibido. Pero si lo viste, sabes que este hombre ya está muerto. En otras películas hubiesen presentado al monstruo de otras formas, mucho más explícitas, con muchísima música, anunciándose con un grito enorme. Pero no sería el estilo apropiado de esta película. Como ya he dejado caer, este monstruo es un reptil, es una serpiente, una criatura basada en el camuflaje, en ir lento, ser sigilosa, rápida. Tu imaginación es muchísimo peor de lo que puedas ver en pantalla. Por eso vemos muy pocas veces a lo largo de la película al alien. Y cuando lo vemos son incluso menos las veces que lo vemos de forma entera, de cuerpo entero. El hecho de que Brett mire hacia arriba y dediquemos más tiempo a ver su cara de sorpresa y de terror al ver a la monstruosidad que está frente suyo es muchísimo peor que si hubiésemos tenido simplemente un plano completo de la escena. Hace que tu mente empiece a funcionar. Incluso el contraplano de la bestia es impresionante. No tiene ojos, es terrorífico. Tiene una boca con dientes mecánicos dentro de otra boca con dientes mecánicos. Y lo mata, como si de la picadura de una serpiente se tratase. No nos da tiempo a ver lo que están haciendo, pero sus sombras se reflejan en la cara del gato. Mirando expectante. Es la representación de la audiencia este gato. Le ha querido avisar que tenía algo detrás, pero ahora simplemente se dedica a ver, inevitablemente, cómo muere. Los gritos de dolor duran poco. El xenomorfo ha acabado con su vida. No vemos exactamente lo que hace, pero tampoco lo necesitamos. Quizá la muerte anterior trata muchísimo mejor el tema principal de la película, la maternidad, pues sale del pecho de El Tripulante. Pero esta escena sirve más para ver la forma final y el método de actuar del xenomorfo. Luego, más adelante en la película, veremos cómo mata, de formas mucho más explícitas y sexuales, a los integrantes. Esta muerte es la presentación de las fuerzas antagónicas. Un vistazo a la manera de comportarse. En la escena de la cena, como ya he dicho, se tratan varios temas. Uno sería la maternidad y otro sería la violación. Esto sirve también para dejar vivo a la criatura y desarrollar ya de paso a uno de los personajes más interesantes de la película. Ash. Un giro de guión muy bien llevado en esta película es la identidad secreta de Ash como un androide. Un falso aliado que pretendía desde el principio atraer a la criatura a la nave. Este plot twist mejora muchísimo la experiencia del revisionado. Puedes detectar desde el principio que cada una de sus acciones están premeditadas. Primero, Convence a la tripulación para ir al planeta poniendo las normas por delante. Y después mete a la tripulación dentro de la nave saltándose absolutamente todas las normas. Con la excusa de que su compañero podría morir. Y siempre intenta no dañar al ser que le está agarrando la cara a su compañero. Los argumentos que da siempre, siempre son sólidos. Como si yo hubiese premeditado esta situación, como si yo hubiese previsto que iba a pasar. Siempre parece que está analizando lo que sucede. En el primer visionado parecería que se lo está tomando todo muy en serio. Para hacer un poco de contraste con Lambert, que es la más emocional del grupo. Pero cuando ya sabes lo que es, sabes perfectamente que está expectante de las respuestas, de los movimientos de sus compañeros. Como si estuviese jugando un juego de estrategia, donde si ve que sus compañeros están tomando decisiones que llevan a punto A y él quiere ir a punto B, intentará de todas las formas posibles llevarles a B antes que a. Cuando se habla habitualmente de inteligencias artificiales en el cine lo habitual es ir a lo filosófico. Hacer preguntas como ¿Qué nos hace personas? ¿Un robot puede amar? ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué significa ser humano? ¿Y te puedes enamorar de un robot? Sin duda preguntas muy interesantes y cada quien puede sacar conclusiones muy distintas. Pero si partimos de las respuestas en lugar de las preguntas puede sacar algo interesante también. En esta película se parte de la respuesta a la pregunta de si un robot puede amar o tener algún tipo de pasión por algo. La respuesta es sí. A partir de esta respuesta se hacen otras preguntas como ¿a quién y por qué? Teniendo en cuenta que es una película de terror y que el villano principal es un alienígena, lo que nos conviene es que la inteligencia artificial esté con el alienígena y que lo que ame sea esta fascinante criatura para él. Y es ahí donde están los matices. Ash ha sido programado para atraer al xenomorfo a la nave y protegerlo a cualquier coste. Pero su motivación no acaba ahí. Para él, el alien es la criatura perfecta. Le inquieta su modo de actuar, de reproducirse. Hasta tal punto que intenta replicar la violación del organismo encontrado con una revista porno. No tiene ninguna duda sobre las capacidades de la bestia, incluso se ríe de sus compañeros por intentar sobrevivir. Al ser una máquina no tendría muchísimo sentido que mostrase sentimientos, pero los tiene y encima los contiene. Esa sonrisa diabólica contenida, el silencio cuando Ripley pide que abra las puertas. Toda la atmósfera creada hasta este punto hace que esta revelación sea incluso peor Ya que aquí se revela que la compañía pretendía que sucediese todo esto Que le daba igual la vida de sus empleados Esto en este punto quita toda la esperanza a lo que queda de tripulación Pues ya hemos visto de qué es capaz el alien, cómo actúa Y encima que no tienen ni siquiera apoyo de su propia compañía Podemos decir que Ash, por su condición, aporta muchísimo a la película. Primero nos habla de que la humanidad ha llegado hasta un punto en el cual pueden crear máquinas que engañen a los propios humanos y parezca un humano verosímil. Incluso hasta un punto que puede llegar a generar sentimientos hacia algo. Luego se añade que nada de lo que está pasando es una casualidad. Ahí está la potencia de las inteligencias artificiales, porque mola mucho preguntarse qué nos hace personas, si una máquina puede llegar a amar o si podemos crear vida a través de materiales carentes de la misma. Pero cuando utilizas una inteligencia artificial como parte de un mecanismo mayor puedes llegar a crear algo como alien. Y encima hacerlo pasar por un personaje muy interesante. Y es difícil hacer destacar en esta película a ningún personaje porque todos son muy interesantes. Cuando estás en el descanso del trabajo y estás con otro compañero tomándote un cigarrito, un cafelito o algo, ¿de qué habláis? Lo más seguro es que si ha sido un buen día, pues no pararéis de hacer bromas. Si ha sido un mal día, os quejaréis del trabajo o de cualquier situación en vuestra vida. Y si es el día del pago, hablaréis de dinero, lo más seguro. A no ser que compartáis alguna afición, algún gusto o algo con uno de vuestros compañeros, lo más seguro es que estos sean temas recurrentes de conversaciones. Aparte también de normativas de la empresa, de clientes, de lo que sea. Y eso está tal cual en la película. Estamos en un futuro donde es normal los viajes espaciales. Por lo tanto, su tripulación es gente como tú o como yo. Si nos paramos a analizar uno a uno, seguro que sacamos arquetipos de personalidades que nos hemos podido encontrar en el trabajo. Ripley, por ejemplo, es la perfeccionista. Es quien hace mejor su trabajo. Sigue a pie de la letra las instrucciones, la que seguramente lo solucione todo. Ash, dejando de lado que es un robot, es el rarito. Hace bien su trabajo, sí, no se le da muy bien lo del tema de las habilidades sociales, pero te cae bien. Dallas es el jefe, está todo el rato preocupado por lo que pueda pasar. Solo quiere irse a su casa tranquilamente y resolver el problema con la esperanza de que todo salga bien. Kane es el inexperto, el que por apariencia parece el más joven. De vez en cuando causa algún problema, problema el cual Dallas tiene que solucionar, pero termina siendo Ripley la que lo soluciona todo. Lambert hace bien su trabajo, tal y cual, pero cuando viene un poquito de estrés se sobreemociona. es la más emocional del grupo. Parker y Brett son los amigos, los que llevan muchísimo tiempo trabajando juntos y los que seguramente después de trabajar se vayan a tomarse unas cervezas o algo. Está todo el día bromeando, hacen su trabajo, sí, a veces incluso puede llegar a irritar un poco, pero ellos dan un poquito de chispa al lugar. Jones, el gato, es el espectador. Siempre mirando sin hacer nada concretamente. El gato está ahí para ver la primera muerte de la forma adulta del alien. Y también está ahí para ver cómo el propio alien muere. El hecho de que los tripulantes se comporten como personas reales hace que todo sea creíble. Recordemos que esta cinta sucede en el espacio exterior y hay un robot con sentimientos. Esto es el punto de verosimilitud que necesita la película. Sobre todo cuando se habla de terror. Para que una cinta de terror te haga pasar mal Tienes que poder empatizar con sus personajes. Si no empatizas con ninguno de sus personajes, da igual la atmósfera, da igual que todo sea oscuridad, da igual todo. No te va a importar que muera, no te va a estresar. No va a haber necesidad de mostrar ningún sentimiento. Y lo más seguro es que te termine aburriendo. Haciendo que no te metas en la película. Por muy bien hecha que esté la atmósfera y todo lo demás. Hace algún tiempo estuve yendo a un fórum de cine. Cada X días a la semana se pasaba una película. Cuando pusieron una llamada Lost After Dark, escuché... Algo así como, sabes que te has hecho mayor cuando empatizas más con el asesino que con los protas. Esta película era una oda a los slashers de los años 80, como por ejemplo Alien. Pero al contrario que Alien, sus personajes eran más estereotípicos, eran más habituales del género. ¿Y eso qué significa? Pues que sus protas eran jóvenes irritantes que tomarán decisiones estúpidas para intentar sobrevivir. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que el target habitual, los adolescentes que veían estas películas, cuando crecieron y volvían a ver estas películas, lo hacían más por la nostalgia, más que por lo buena que fuese la película. Incluso llegando a empatizar más con el asesino que con los protagonistas. Ahora cuando salen nuevos slashers, pues estos adultos que crecieron viendo películas slasher tienden a empatizar más con el antagonista, porque realmente les irrita los protagonistas, quieren que se callen, y una buena forma de hacerlos callar es asesinándolos. Y si no te interesan lo más mínimo los protagonistas, pues posiblemente la película en general no te llegue a gustar. Alien también es un slasher, como estos que acabamos de mencionar. La diferencia llega cuando sus protagonistas, en lugar de ser adolescentes irritantes, son personas con las que realmente puedes empatizar. Personas con cabeza, con sus egos, con su modo de ver el mundo. Además, pudiendo tú empatizar con uno de ellos. Estos tienen preocupaciones que cualquiera puede tener. ¿Es una decisión tonta dejarles entrar a la nave porque se saltan las normas y al final hace que los demás terminen muertos? Bueno, ¿cuántas veces te ha saltado alguna normativa en el trabajo? ¿No querrías que tu compañero viviese? Y de todas formas, Ripley piensa en el bien común y no quiere que entre en la nave. Por lo tanto, o por una parte, empatizar con la tripulación, o por la otra, con Ripley. Se puede comentar que Kane, aparte de patoso, fue tonto al Tocar el huevo de alguien, pero vamos a ver, no es como si metiese la mano para que le picase concretamente. Solo estaba mirando por encima, todo lo que había visto antes estaba o abandonado o muerto, así que simplemente mirar un poquito por encima no parecería algo malo en un principio era imposible saber que de repente algo le saltaría en la cara. Es normal que Lambert llore. Acaba de ver morir a un compañero en frente suya. Nadie sabe nada de otros dos compañeros que posiblemente también estén muertos. Luego descubren que a la compañía no le importa que nadie muera. ¿Y en serio, tú crees que sería horrible? Yo estaría como Lambert. Es una situación de estrés máximo. Nadie está preparado psicológicamente para lo que está pasando. Van a morir. Evidentemente, si todos los personajes fuesen como Lambert, sería una película pues, un tanto irritante, es cierto. Pero es que si todos los personajes fuesen como Ripley, no habría película directamente. De alguna forma se consigue equilibrio en toda la película, haciendo que todo pase de una forma muy verosímil. Por detalles como estos, Alien el octavo pasajero es una gran película de terror, una hecha no solo con la intención de asustar, también quería hacer algo distinto, contar algo distinto. Pretendía tratar temas que hasta el día de hoy son delicados. Incluso yo no me he atrevido a hablar de estos temas en este vídeo. Es una obra que solo la podrían haber creado las mentes que le hicieron. Dan O'Bannon plantó la semilla que es el guión. Ridley Scott cuidó muy bien y con mucho mimo a este guión a la hora de adaptarlo. Y no olvidemos que H.G. Giger fue el que diseñó a la propia bestia. Una película que sabe aprovechar sus recursos al máximo y que puede garantizarte una experiencia única.